Bienvenidos a este nuevo capítulo de estructuras isostáticas. En el capítulo anterior vimos cómo determinar los diagramas de esfuerzos para una viga recta con cargas concentradas. Veamos ahora qué sucede cuando la viga tiene cargas distribuidas. Consideremos un elemento de longitud diferencial de x de la viga, en donde la carga distribuida aplicada puede ser representada con un valor constante, y cuya resultante es el producto Q por dx. A un lado del elemento estarán actuando el esfuerzo de corte T y el momento M, y al otro lado se consideran estos esfuerzos con la variación correspondiente, siguiendo la convención de signos. Planteando el equilibrio vertical, llegamos a que la pendiente del diagrama de corte es el valor negativo de la intensidad de la carga. Planteando equilibrio de momentos respecto al punto de la derecha, llegamos a que la derivada del momento respecto a X es el corte. Ecuación que habíamos verificado para cargas concentradas y ampliamos al caso de carga distribuida ahora. A su vez, combinando ambas ecuaciones, vemos que la derivada segunda del momento respecto a X es proporcional a la carga distribuida. Estas ecuaciones indican que si la carga distribuida es nula, el diagrama de corte es constante y el momento varía linealmente respecto a X. Cuando está aplicada una carga distribuida constante el corte varía linealmente y el momento está representado por una función cuadrática o parabólica. Un valor importante en el diseño de la viga es el momento máximo a la que está sometida. Podemos encontrar esta posición a través de la condición de corte nulo, que indica un valor extremo en el diagrama de momento. Sin embargo, puede darse el caso de que un máximo momento flector en la viga se produzca donde haya aplicado un momento concentrado. Posición donde hay un salto en el valor. Las ecuaciones diferenciales pueden ser integradas para determinar los esfuerzos. Las constantes de integración, según c 2 pueden ser determinadas al valorar las ecuaciones en posiciones donde se conocen los valores de corte o de momento. Ecuaciones que se conocen como condiciones de borde. Por ejemplo, en un apoyo articulado el momento es nulo. En un apoyo que permite el deslizamiento en sentido perpendicular a la viga, pero no el giro, el corte es nulo. Y en un borde libre, tanto el corte como el momento son nulos. En el método de integración, no es, con, no es necesario determinar las reacciones de apoyo, ya que se obtienen de forma automática. Si, por el contrario, se si conoce alguna reacción de apoyo, puede ser utilizada para determinar las constantes de integración. Para ilustrar este procedimiento, consideremos las siguientes tres vigas, que tienen la misma carga distribuida, pero diferentes apoyos. Integrando la carga, nos quedan por determinar dos constantes. Las condiciones de borde en cada caso serán las siguientes, y por lo tanto, las constantes de integración quedan así en cada caso. Reemplazando en las ecuaciones originales, determinamos los diagramas de esfuerzos, los que se escriben de forma en que los términos entre paréntesis sean adimensionales. El máximo momento para la liga simplemente apoyada sea en el centro y tiene un valor de Q por L cuadrado sobre 8. Las reacciones pueden ser determinadas a partir de los diagramas, ya que son igual a los valores en los extremos. Estos mismos diagramas se pueden obtener con el método de secciones. Primero se deben obtener las reacciones. En el caso de la viga simplemente apoyada, la resultante de la carga distribuida es Q por la longitud y ambas reacciones son iguales a la mitad de este valor. Realizamos un corte en un punto arbitrario a una distancia X del apoyo y reemplazamos la resultante de la carga distribuida en la porción de la izquierda, Q por X, en el punto intermedio. Con la ecuación de equilibrio vertical llegamos a la misma expresión de esfuerzo de corte que antes y con la de equilibrio de momentos respecto al punto de equis, a la de esfuerzo de momento. Frecuentemente la carga distribuida está definida por diferentes funciones para diferentes tramos. En ese caso, la integración se debe realizar en cada región. Por ejemplo, en la viga de la figura, Q es nula en el primer tramo y constante en el segundo. La integración nos da cuatro constantes al terminar, pero solo tenemos dos condiciones de borde que se completan con las condiciones de que el corte y el momento para el punto compartido donde cambia el valor de la carga, deben arrojar el mismo resultado. En el caso de una carga concentrada, estas condiciones deben reflejar el salto en los diagramas. Si tenemos vigas conectadas con una articulación, se pueden transmitir el corte y el esfuerzo normal, pero no el momento. Para una conexión de este otro tipo, se transmiten los esfuerzos normal y momento, pero no de corte. Para aplicar la teoría en problemas prácticos, no es necesario dar los esfuerzos como funciones de X a lo largo de la viga, sino que podemos calcular los esfuerzos en determinados puntos característicos y conectar esos valores con las curvas que corresponden, de acuerdo al tipo de carga aplicada en cada tramo. Es más fácil completar primero el diagrama de corte, para luego trabajar en el diagrama de momento, ya que esto nos proporciona el valor de la pendiente en cada punto y eventualmente la ubicación de valores extremos. Esto es todo por ahora, en el próximo video vamos a ver cómo trazar los diagramas cuando las vigas no son rectas.